invoked a curse on the three of you? ¿A curse? ¡On your knees! ¡I miss you! Riverdale Siempre en Warner Guanime invitó a un ninja a tu casa Yo, Naruto Una leyenda ninja El próximo Hokage El anime ya se apoderó de Warner Escuchamos a los fans pedirlo a gritos ¡Naruto! Y Guanime lo hizo realidad ¡Naruto! Siempre en Warner ¿Me permiten su atención un momento, por favor? Ya es hora de comenzar Venga. ¡Excelente! Te invitamos a ver la mejor programación de Warner Gracias a BetWarrior.net Conquista el juego